Eh, perdón. Acabo de perder a mi hijo. ¿Podrías prestarme tu micrófono? Uy, mal ahí. Sí, toma. Gracias. ¡Hasta nunca, pendejo!